Bienvenido a la asignatura de Tecnología y Dirección de Operaciones. Mi nombre es Ana Cruz y seré tu profesora durante este curso. Para que me conozcas un poquito más, te diré que actualmente soy profesora del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos y que imparto docencia de grado y máster en asignaturas relacionadas con la gestión de empresas en general y la dirección de producción en particular. Centrándonos en la asignatura, seguro que te preguntas, ¿qué es esto de las operaciones? Bueno, pues tienes que saber que gestionar operaciones no es más que utilizar recursos para hacer cosas de la forma más adecuada. Las operaciones constituyen un aspecto fundamental del funcionamiento de cualquier organización. Muchos de los grandes éxitos que el mundo empresarial ha vivido en los últimos años han surgido sobre los cimientos de la excelencia y la innovación en operaciones. Por ello, entre los objetivos que nos marcamos con esta asignatura, cabe destacar unos conocimientos sólidos y avanzados con los que seas capaz de analizar la problemática del área funcional de operaciones y, en consecuencia, formular estrategias a ese nivel, de manera que consigas anticiparte a las diferentes oportunidades que se pueden presentar a la empresa y elegir la mejor alternativa en función de su objetivo. Para conseguir estos objetivos, la asignatura se ha estructurado en varios capítulos que van desde una breve introducción a los conceptos básicos del área de operaciones, hasta el análisis de cada una de las llamadas decisiones de operaciones, donde trataremos temas como el diseño del producto, proceso productivo, la determinación de la capacidad o el modelo de cadena de suministro y transporte más adecuado a nuestra empresa. Todo ello, sin olvidar que todo proceso de operaciones debe ser gestionado con calidad y conforme a unos principios medioambientales establecidos. Para una mejor comprensión de la asignatura, te recomiendo que leas y estudies los materiales de cada capítulo en el orden establecido en Aula Virtual. Y ahora ya pasamos al asunto que más suele interesar. Es decir, ¿qué tienes que hacer para superar la asignatura? pues la evaluación de la asignatura se realizará en base a tres elementos. El primero, una prueba final, que ponderará un 50% de la calificación total. El segundo, una prueba práctica, que pondera el 40% y que consta a su vez de dos partes. Una primera parte es un test de autoevaluación virtual, que se realiza en aula virtual y que ponderará el 20%. La segunda parte es la resolución de casos o ejercicios que ponderará un 20% y por último la asistencia y participación que ponderará el 10% restante. Para finalizar te recuerdo que para cualquier consulta puedes contactar conmigo a través del correo de aula virtual. ¡Bienvenido!